semana, en Capital de los Simios. Nuestra palabra de la semana, caída. Cayeron varios. Algunos les, ¿Alguno les dolió bastante. <ríe> en Pero como tan weón, joven demanda a sus padres por nacer. La vuelta al mundo, borracho se une a la búsqueda de él mismo. <ríe> no era usted, profe, ¿cierto? No, no. Chile el día, recomendaciones, todo esto y mucho más, ¿en donde. ¿En dónde? En la capital de los simios. Oh yeah ¿Cómo estás Don, Est Don Este? Don Profe, hecho? una semana más, ¿cómo está? Yo muy bien acá, con ánimo, con energía Sobre la ¿Sí? hora Exactamente <ríe> Malditas ¿Ah? caídas <ríe> ¿Qué se le cayó aparte el Whatsapp? Eh, se cayó el aparte Facebook el pelo. Se, cayó, se cayó el Insta están todas vueltas locas. ¡Ay, huevona! ¡Ay, qué hacemos! Oiga, estos millennials ya no viven sin estas tecnologías. ¿eh? No, o sea, es que en verdad están desesperados los pobres. Sí, pues. ¡Ay, que no puedo enviar el WhatsApp! ¡Ay, que no sé hacer! Eh, ¿Cómo se te ocurrió? TikTok, bueno, fue furor hoy día. ¿Tan? ¿Tan? Ah, pero TikTok no le va a sonar. No, a TikTok no le va a sonar. Así que qué ese el... ¿es, es el dueño de toda esa mierda o no? De... Claro. Eh, ¿Ah? hay, hay teorías de conspiración incluso ya de que ¿Sí? Sí, pues, vamos a que las vamos a tocar en el, en el próximo bloque sobre el, el plan polígono que es para. Plan polígono? Sí, que es como una pandemia digital. Así que ojo que esto es solo el comienzo. Ah, se puso conspirativo, profe. Sí, vamos a ponernos como otros. <risas> así es que Oiga. otros cayeron también, pues. Cayeron a terceros sí, pues. lugares, eh, eh, fueron... ¿En la buenos? tabla de posiciones? Claro, se cambian de chaqueta. <risa> no, también vamos a estar tocando eso en el segundo bloque. Sí, tú también, sí. Estuvo bastante movido eso. ¿Y eso se refiere a nuestra palabra de la semana, por pues, profe? Efectivamente, caída. ¿Sabes qué? Tiene bastante acepción en la palabra caída. Caiditas. Caiditas, sí. Esos primeros videos que uno veía en YouTube cuando estaba recién partiendo. ¿Es eh, cierto? Eran puras caiditas esas cosas. Los del rellano, por ejemplo Uh, verdad, el rellano en Los años 90 y 99, por ahí ¿Era el rellano o el rellano? El rellano Yo siempre lo conocí como el rellano ¿El rellano? Sí, el rellano.com Todavía existe la página Pero ya no, no es lo mismo No, porque ahora no tiene un brillo ya con YouTube eh, No tiene ningún sentido Es como tener, no sé, por Fotolog ahora que existe en Instagram eh, Claro Pero <risa> no yo, tiene me acuerdo, sentido. yo me acuerdo del rellano Que traía comerciales del mundo Traía Flash Oiga, en todo caso era como el, el video loco del internet. Sí. Era un portal donde se subía lo más friki del, del momento. Sí, pues. Ahí yo vi por primera vez a los huevos poetas. A los huevos poetas. Brandy poeta, huevo botote. Muy de cara. Totote eh, Roberto Maflifle Y tanto otros flash Que también vimos En esa época Chico Migraña Chico, chico Migraña Era clásico Con las weas Que nos divertíamos pero en todo caso <risa> Alejo y Valentina Cuando eran buenos De ver Antes que lo agarraran Sí Eran buenos Alejo y Valentina Sí pues Oiga Nos estamos desviando Del tema no, no Nuestra desviando. palabra de la semana profe. Sí Caída Acción y efecto de caer o caerse Bien Ah Esta gran acepción No podía faltar No podía faltar Gracias Rae Si no No, no nos enteramos Claro Declinación o declive de algo Por ejemplo, la de una cuesta o un llano O de Sichel también O de Sichel <risa> Manera de plegarse o de caer los paños y ropajes ah. No la entendí esa Ah, cuando la mina se pelota Ah, ya yeah. Sí. Yeah. Derrota, hundimiento, te ha, fracaso Te va a caer el pedazo <risa> <risa> La caída de un régimen, por ejemplo O la caída de Sichel <risa> Exactamente la caída de un régimen Aquí sale, mire Un número 7 y el 3 Claro <risa> Lindo el número Juntos sí. Hacen maravilla Claro Pérdida de valor En el mercado financiero Lo que le pasó A oh. Facebook hoy día Claro Y el peso chileno También pues. Y el peso chileno Pero sabes que se desvalorizó Mucho Facebook Perdió Me parece que entre el 15 Y el 20% Por esta caídita. Para mí que ese weón Se le acabó la pila Al su ve, ve, ve que dicen Que es como robot Claro Es <risa> verdad <risa> Que el no envejece Claro Dice abandono o pérdida de valores morales. Oh, también es una caída, eso. Ah, mire, dice como un partido comunista al lado. Claro, <ríe> disminución brusca de algo. Se produjo una caída de tensión en la red. Oiga, hay varias acepciones. ¿eh? Sí, coloquialmente dice dicho oportuno y en especial al que ocurre naturalmente y sin estudio. Ok. Eh, no la entendí pero No entendí ni <risa> tendría, Tenía que parecer inteligente Claro, pero no, no. Eh, claro. Salía la cara de Borica al lado, pero no <risa> Seguramente porque no, no aprobó los exámenes, no sé pero. Claro Cesación o templanza del viento Oleaje o mal tiempo También caída Sí, caída? Inclinación o ángulo agudo que Con la vertical forma el palo de un barco Mish. Ah, esa no la cacho Tampoco sabía que existía esa Altura de las velas de la cruz desde el gratil al pujamén Y largo de la popa de las de cuchillo Termino ah, náutico. está hilando muy fino, profe Términos sí En el cristianismo, culpa de los ángeles malos y de Adán y Eva Ah, la caída, ¿verdad? Ah, de veras Sí Añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo Miche, ¿no, no sabía que eso también era caída Oiga, el meme de Hitler es de la película La Caída, ¿no? ¿Verdad? La película La Caída, efectivamente ¿Sí? Hitler se entera Hitler se entera, <risa> sí. exacto ¿Sabés qué? Ese meme era bastante bueno Pero ¿Ah? se chacreó ¿Se chacreó? Sí Bueno, es que ya no lo utilizan ¿no? No, no, Pero yo en su tiempo lo explotaron mucho A mí me gustó una versión que había eh, donde le ponían la, el audio de Flanders No sé si vio alguna vez el episodio cuando Flanders se le caía a la casa Y los vecinos le hacían una nueva Sí ya, búsquelo a sí mismo, pero con ese eh, con ese audio, y es genial Ah, ¿te interesante eso? Es muy genial Mitch, lo vamos... Sale de lo común del meme Lo vamos a ver, porque eso es cuando dice, eh, se acabó todo, tu dijillo Sí, pues, pero después se pone a retar, dice, bola de inútiles, no saben eh, hacer nada, una cuestión así, y empieza a retarlo a todos ¿Te acuerdas de esa parte de los Simpsons? Eh, esa parte se la ponen a Hitler cuando está alegando y está retando a los generales y está la gente afuera eh, en la otra sala que está con la puerta cerrada. Sí. Ya, búsquelo así. O lo, lo podemos dejar en nuestras redes sociales también. No por, es malo, para, que siempre que cuando no vean. te caiga. Claro. <ríe> <ríe> <ríe> siempre cuando no la hayas no hay sacado. ¿tombre? Sí. Uh, chavos Oye, qué manera de perder plata este desgraciado. ¿Cierto? En verdad, en verdad tuvo una... Mira, no sé si mala suerte propiamente tal. Pero bueno, de ahí vamos a tocar más el ese tema. El que no se cayó y siguió transmitiendo firme ahí con todo, fueron el y PTV, pues.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 Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale, grande Roland. Siempre estable, Roland. Y siempre con nosotros. Sí, pues, agradecido desde, desde el inicio sí, pues. de la capital. Exactamente. Sí. Oiga, profe, ¿lo dice fuerte usted o lo digo yo? Lo digo yo esta vez. Dígalo usted. Pero, ¿cómo tan weón! <risa> mire, un millennial cualquiera eh. para qué andamos con cosas de eres tan hoy día <risa> oiga pero yo digo ¿cómo, a cómo tanto llega la, la idiotez humana eh, pucha. es que en verdad no sé si es porque hay mucho acceso a la tecnología o ¿Eh? en verdad esta generación es más idiota 27 años tiene este weón 27 años saquémosle la cuenta, ¿cuándo nació? a ver eh, 27 años, no para ahora tiene 29 pero da lo mismo, da lo mismo. 29. Ponle 30 años ya. atrás, ya. Ah, 30 años atrás. Sí. Mire, joven de ya 30 años, demanda a sus padres por haber nacido y da impulso al movimiento antinatalista. Ay, ay, ay. ¿Cómo mierda demanda a estos papás por haber nacido? No, no sé es que merecemos todo lo que nos está pasando. Nos merecemos sí, todo. Oh, dale, wea, si no, digo yo, si no, nos deberían haber cambiado los dinosaurios. Profe. No. Dice, un joven indio de, de 30 años, ya. Eh, llamado Rafael Samuel eh, Ha hecho noticia a nivel mundial Al anunciar una demanda contra sus padres Por haberlo traído al mundo Sin su consentimiento <risa> <risa> ¿Qué mierda Le iba a preguntar al espermatozoide claro. weón? Había que preguntarle Antes que ganara la carrera Pase usted, <risa> no después de usted <risa> Claro ¿O te imaginas ahí en la, en la pieza? Vele que suene con la señora. Oye, y si le preguntamos al moco primero si quiere nacer. <risa> porque si no no da de uh. Dice, el involucrado pertenece al movimiento antinatalista y llama a los demás a no tener hijos. En conversación con el diario inglés Daily Mail, Rafael indicó que tiene un favora, una favorable relación con sus padres y hasta ahora ha tenido una buena calidad de vida, aunque considera que traer hijos eh, es similar a la esclavitud o incluso secuestro. Mucho. En un discurso agrega que los padres son unos seres hipócritas ya que ven nacer a hijos que solo vienen a satisfacer su alegría personal. Sí, sí. sí pues muchas veces. Sí. Exacto. <risa> Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades, pero el niño mismo es un deseo del padre, expresó en la oportunidad. Sí. El hombre incluso se atrevió a declarar que los niños no le deben nada a sus padres, ya que considera que es irresponsable procrear en un mundo que está mal. Bueno, yo en esa parte, solamente en esa parte pequeña, estoy mínimamente de acuerdo. ¿eh? Sí, pero es que él dice que es, es como que los padres lo buscan. Bueno. ¿Cuántos no. se han embarazado Por pife con don, por, por sacar mal la cuenta O, o ya, será, po. claro, Pero no es por que, no la... que se busque. ¿Por hacerla del panadero? Claro, Chura. claro, No, pero este cuenta loco imagínense. Pero sabés que este desgraciado tiene un canal en YouTube ya, Entonces yo creo que lo único que estaba buscando Era hacerse famoso Bueno, en todo caso, profe Yo creo que dentro de lo que estamos viviendo En este mundo tan desquiciado Cualquier hueso puede vender, bueno, si ya han vendido estatuas Invisible, como este juego no se va a poder Hacer famoso claro. con eso? Dice, no veo por qué debería someter Otra vida al alboroto De la escuela y la búsqueda De un trabajo, especialmente cuando No pidieron existir, Lo cierto es que Samuel se tomó muy en serio Su participación en el movimiento antinatalista Ya que tiene una página De Facebook en la que constantemente Envía mensajes en contra de, de la idea De tener hijos, debemos continuar trayendo más niños a este mundo y acelerar el proceso de degradación social y ambiental rezó en una oportunidad. A eso agregó otra de sus particulares eh, preguntas. Eh, ¿Crees que la existencia de ese dolor, tal vez dejar de traer niños a este mundo es una forma de evitar sufrimientos innecesarios? Hasta ah, huevón <risa> Por el momento no se eh, conocen mayores detalles de la demanda que interpondrá Sa Rafael Samuel hacia sus padres, pero desde ya el joven invita a los demás a realizar la misma acción judicial. Ay, ay, <risa> Es que en verdad, y, y este güey dice en una, en una parte que tiene una buena relación con los papás. Sí, pero si puede sacar platita Sí, po, pero ¿por qué los papás tienen una buena relación con él? Yo lo mandaría a la cresta como hijo, weón, malagradecido mierda. En todo caso, weón, 27 años ya sí, y que ande hablando estupidez estupideces tan grande. Y capaz que vive en la casa de los papás, weón. Lo más probable. Oye, <risa> sí, el, el punto principal, porque igual este loco tiene un, alguna idea, es que en teoría, en teoría, no son tan descañadas. Si se reduce la población mundial, eh, supuestamente no se van a agotar los recursos y no debería existir el sufrimiento, las pelotas, la gente va a sufrir igual, porque desigualdad va a existir igual. Lo que pasa es que yo, yo cacho que el foco está mal puesto, mm. profe porque tu, o sea, está demandando a los papás por haberlo traído al mundo y está bien a lo mejor que eh, él no quiera tener hijos o eh, aconseje no sé, sea, a, a no tenerlo o tenga sus razones para que la gente no tenga cabros chicos, no tenga hijos no tenga pero ya de ahí a demandar a los papás por haberlo traído al mundo sin su consentimiento <risa> Más la sacar platita güey. Hay que ser muy bueno sí. Dice, según el detalle el diario español El Mundo La posición antinatalista en el mundo aún se considera baja Pero existe, eh, varios siglos, eh, sí, existe hace varios siglos Ya que su primer exponente fue el filósofo alemán Arthur Schopenhauer De 1788 a 1860 Es bien famoso Schopenhauer Ah, no lo cacho. ¿Sí? Yo, ese, ese era eh, compañero de chumaje, eh, ¿no? Eh, eh, tío Abuelo. <risa> <¿Tas>? <risa> Era la de los autitos claro. antiguos. Dentro de las ideas que exponía este pensador se encontraba que la sobrepoblación eh, en el mundo terminaría acabando con este debido a la escasez de recursos. De acuerdo al detalle de la tercera, en Chile cerca del 32% de las parejas declaró no tener hijos. Hacia el año, eh, bueno, esta noticia igual es un poquito más vieja, del año 2017. <coughs> a esto se suma que en la actualidad las chilenas tienen eh, 1,8 hijos en promedio, mucho menos que en el eh, año 67 cuando la media eran 4,8 bueno que no había tele en ese tiempo claro. o, te, o muy, Era muy, escasa. <ríe> muy pocas personas sí. ahora, ojo, la, a esto se le llama tasa de fecundidad y para que uh -huh. exista un nivel de reemplazo de la población, o sea que la población uh -huh. se mantenga en el tiempo, esta tasa tiene que ser de 2.1, si la tasa es más baja, como es en la actualidad 1.8 la población del país tiende a achicarse, es por eso claro. que muchos políticos traen migrantes de afuera para que empiecen a hacer los trabajos que nadie quiere se le está pasando la mano esto es bueno no esto es bueno ya se están trayendo a Latinoamérica claro, si 1,8 nomás estamos el si sí, pues 1,8 más encima le dan prioridad claro. oiga pero usted cachabó más o menos el eh, problema que está teniendo China por las mismas restricciones se acuerda que China tenía restricción para que las parejas no tuvieran más de uno o dos hijos sí ya, al día de hoy ellos ya tienen un problema por ese tipo de restricciones Porque obviamente al Partido Comunista se le están acabando los eh, reclutas Claro Y las nuevas generaciones están eh, abriéndose como al mundo El ya. drama que tuvieron los chinos es que como solamente podían tener un hijo Todas las familias quisieron tener un hombre. Claro. <ríe> Entonces ahí están todos los pobrecitos <ríe> mirándose la guata. <ríe> porque prácticamente. Pegándose no hay mujeres, el ombligo. Prácticamente no hay mujeres. Entonces, ahora la política china es la siguiente: tú puedes tener dos hijos siempre y cuando sea una pareja. No puedes tener dos hombres, no puedes tener dos mujeres. ¿Hay que se hace en ese caso, profe? Porque ahí eh, a la suerte la oye nomás. Eh, como al tercer o cuarto mes. Eh, eh, Pañuelo Por verde. ecografía se ve si ¿sí es hombre o mujer. ¿Eh? Y si el niño, pum eh, A lo mejor la fe Claro, eh, aborto ¿Sí? libre y gratuito ya Ah, ya Y sin asco, o sea ¿no? Que hombre, cagaste, pum Oye, los abortistas es que deben estar fascinadas con China ¿eh? Imagínate, aborta al macho oh. oh, en todo sí, caso ¿eh? Deben estar felices, wey. mandémosla a todos bueno, acá, ya acá ya también deben estar sí. felices Si la cuestión del aborto ya se No sé si se aprobó como En completo la ley o falta No, tiene que pasar al, al Senado todavía Donde puede eh, sufrir algún revés ahí al sí. Senado. Sí, le falta todavía eso. Es lo mismo, lo, lo sí, mismo pues. que pasa con el cuarto retiro. Ah, claro. Tiene, tiene que pasar por la comisión de, del Senado. Oye, noticias ranzi. Qué loco pero... la cagó. Harto ranci y harto hueonado Rafael Samuel Sí <risa> En ese sentido Yo entiendo el contexto a lo mejor al que quiere llegar Si la sobreexplotación o la sobrepoblación eh, en el planeta Ya eh, se va a, um, Si sigue así al mismo ritmo Va a llegar a niveles críticos Y claro que va a empezar a haber escasez y todo lo que... Pero no podéis demandar a tus papás por haberte tenido <risa> <risa> Es verdad, es demasiado idiota man. <risa> es, es como tan weón o sea, es demasiado idiota Sí, po, literal man. O sea... <risa> <risa> Tendría que haberle preguntado a los coquitos <risa> Claro, cómo tenía ese consentimiento, no sé po, bueno. Claro, no sé, po, y lo que firmado ante notario ¿eh? <risa> Claro Se no quería sé. ser famoso el muchacho, yo creo Bueno, ya se hizo famoso bueno, sí. En todo caso, lo logró, eh, lo logró y, eh, Pero bueno, da la cara, po, porque el bueno, se disfraza sí. Es que yo no ¿Ah? creo, o sea, si le quedaba algo de sensatez Tenía que disfrazarse, porque Para seguir haciéndole el reír en verdad es muy bueno No, esta hueá tiene que ser joda. A lo mejor es pariente de Tinelli. Esta Demandando a sus papás por traerlo al mundo. Mira qué lindo el claro. pedazo. Ahí lo tenés, al pelotudo. Ahí lo tenés. Sí. Oiga, pero este no es solamente uno un pelotudo único. ¿eh? Tenemos en la vuelta al mundo otro pelotudo. Bueno, también son otros pelotudos los que lo acompañan. Sí. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Exactamente, pues profe. Esto lo dice así que es rara. Yo cuando la cuando la vi, dije, esta, esta cuestión tiene que estar sí o sí. Tiene que estar porque en verdad es muy cómico lo que pasó. Es un malentendido. ¿Estás seguro, profe, que no era usted? Sí, no era yo. <risa> <risa> Hombre borracho desaparecido participó en su propia búsqueda. Tiene que haber estado muy curado ay, ay, ay, Pero espérate, para que lo anden buscando Quizás cuántos días no había llegado a la casa Este weón. Bueno? Sí, ¿De dónde andaba? Dice Beijan Mutlu Ya, Beijan Mutlu Entonces, eh, vamos a ver el tiro de dónde Turquía por... ahí está, pues era turco sí. Ah, estaba filmando televisión claro. sí, bueno. Ah, perdón Había ido a tomar con sus amigos y se quedó vagando Borracho en el bosque <risa> Se me vino al tiro en la mente la imagen del señor Burns cuando estaba convertido en fantasma. Ah, les traigo paz. <risa> claro, les, traigo les traigo amor. Paz, les traigo amor. <risa> <risa> Un hombre de 50 años. Ah, ni siquiera era cabro. No, si de vigilia. Ya, ya, me... O sea, de a poco sí, tan viejo. En Turquía fue reportado como desaparecido. Pero luego se descubrió que era parte del grupo de rescate que lo buscaba. <risa> no, ya. <me> estoy... <risa> Según informó el canal de noticias local NTV, o sea, Nadie TV, el hombre habría, había sido anunciado como desaparecido por sus amigos en un barrio rural cerca de la ciudad de Inegol. Había ido a tomar unos tragos y contaron a los rescatistas que Beitán Mutlu había quedado vagando borracho por los bosques y que no regresó a su hogar. Oye, bueno, ¿a dónde los amigos? Bueno, llamaron a los rescatistas, sí. Al cielo? pero te dejan solo ahí, votado. A lo mejor anda odioso también. <risa> no, capaz que el weón, no sé, a lo mejor como estaba tan curado, dijeron, hagámosle una broma a este weón. <risa> lo dejamos ahí. Fue a mirar al bosque y llamaron a los claro. rescatistas. Las autoridades decidieron comenzar una labor de búsqueda con voluntarios del barrio que se unieron a escanear el bosque, pero no había rastro del hombre. Claro, ¿cómo no? A ver si... <risa> Después de un tiempo de búsqueda, los lugareños gritaron fuertemente el nombre del hombre desaparecido, a lo que Beijan Mutlu, que era parte del grupo, respondió ¿A quién estamos buscando? ¡Estoy aquí! <risa> <risa> me lo imagino el mismo, así como. Eh, ¡Bellard! ¿Dónde estáis, Bellard? <risa> ¡Aparece, por favor! <risa> Hoy el buen tiene mi mismo nombre. No, <risa> Las imágenes de la loca situación fueron publicadas por el medio basillet a través de su cuenta de Twitter. Los equipos prepararon un informe sobre la búsqueda y dejaron a la persona desaparecida en su casa. <risa> <risa> Para que no se vuelva a perder. <risa> <Claro>. <risa> Ay. A lo mejor puede que se haya desdoblado, no sé. Pues. <risa> pero también, como tan...? Porque um, los lugareños obviamente tienen, tienen que haberlo conocido alguno. Exacto, no sé. como, nadie lo, como nadie lo conocía, así como que estoy buscando, no, estamos buscando el plan. Ah, ya, pero tendrían que lo cachado. No, para mí que fue en el contexto de que estuvieron tan curado, y a lo mejor lo empezaron a llamar y se metió así como a la mala. ¿eh? O no a la mala, sino que se metió para cachar, ay, que chucha están buscando un buen perdido. <risa> eh, voy a ayudar claro, una cosa así como así nada. Y empezó a llamar. Y claro, cuando nombraron él, chucha, soy yo. <risa> Ando perrillo. Seré yo, señor. <risa> Seré yo, <el> claro. Señor. <risa> Ojalá me encuentre, dijo <risa> Ay, ay, ay. <risa> Pero extraña la, la sí, noticia Sí, demasiado profesor. extraña <risa> <risa> Bueno, ¿usted no la ha pasado en, de repente En una curadera que se pierde y, y no sabe de nada? Mira, a mí lo que más me ha pasado es que En la micro, me quedo dormido en la micro Y despierto en el terminal ¿Mm? O despierto cerca del terminal y ahí uno dice así como Oh, ¿dónde estoy? Güey? Y tratáis de, no sé, pues de, de mirar a, a, alrededor, primero ver cómo ¿sabes? es el lugar Ver qué tan flight ¿Mm? es Porque siempre los paraderos están en lugares de flight Ver si te van a colgar de vuelta o no Pedirle al chofer que te, que te avise cuando salga la otra micro Todo eso. Oye, Pero yo... cuando estaban las micro amarillas ¿Mm? Me acuerdo que una vez desperté en la viñita Ahí en Cerro Mafia Ah, y yo, pica la jaiba Pica la jaiba, brígido Y yo me había venido, yo estaba estudiando en la universidad Entonces a mí me quedaron 80 pesos Mira el tiempo Que ¿Mm? era el pasaje que costaba el escolar Y yo tomé la micro a las 9 de la noche Justo, Justo así en el límite y pagué los 80 pesos y me quedo al mío. Y despierto en el terminal. Sin uh, plata. Como a las 11 de la noche. Y en una carretilla. Claro, <risa> <risa> prácticamente si no. Si el chofer me había despertado, digo, ya, Juan, bueno, despierta, ah, bájate, buen pa. <risa> y yo no sé qué cara tengo que haber puesto. Porque salgo y había en el paradero habían unas personas que estaban ahí. Y yo, como que trato de caminar porque dije, ah, no tengo plata. Todavía medio, medio curado. No tengo plata, ya me voy caminando para la casa. Eran como 3 o 4 kilómetros los que tenía que caminar. ¿Mm? Y veo que viene un grupo como de flightes caminando al frente. Y yo me devuelvo así como casi corriendo al parero. Y les digo así como, por favor, necesito una moneda. <risa> <risa> para poder pagarle a micro después. Pues. Entonces, me parece que había una pareja ahí que me pasó como dos gambas. Y los caballero me pasó una más, y con eso alcanza a pagar la micro Y el problema es que venía ya de, de vuelta Y casi llegando a la casa me estaba volviendo a quedar dormido Ay, sí, se iba a pasar para el otro lado Me iba a pasar para el otro lado, <risa> <risa> así que menos <risa> mal que Como que despabilé y logré llegar a la casa Toda oh, la noche cuento, viajando en micro Te cuento la cara de mi vieja weón. Puta que estaba feliz esa señora ¡Ay, <risa> yo Lo dejó calvo, puro charchazo nomás No, y lo peor es que eh, después mi amigo me ven llegar <ríe> y me salen a buscar para que seguir tomando <ríe> oiga que que tomando yo, <ríe> yo ahora que me acuerdo por lo que me han contado mis parientes tuve una situación similar a este hombre obviamente guardando las proporciones eh, porque yo cuando era chico y estaba mi mamita <ríe> me cuentan que eh, un día mi mamá me fue a dejar a la cama no sé cuento tres años eh, me fue a agarrar la cama, va a dormir una siesta. Y después, cuando me va a ver, yo no estaba en la cama. Mi mamá John. se desesperó empezó a llamar a a todos a preguntar dónde estaba a ver si me habían visto si me habían visto salir a alguna parte nadie me había visto nadie sabía nada de mí se empezaron a desesperar llamaron a parientes de otros lados eh, creo que lloraba desconsoladamente por lo que me cuentan mis parientes en esta historia eh, llamaron a carabinero eh, para que empezara la búsqueda, y obviamente hay que esperar un cierto rango de tiempo para pa que ellos puedan empezar a buscar claro la cosa es que en una de esas desesperaciones se sienta como a llorar en la cama, me acuerdo eh, que me contaron Y ve un zapato mío, te bajo <risa> debajo de Pesca la cama Pesca el zapato y me tira <risa> y salgo entero <¿La>? yo <risa> Aquí está, el chiquillo mierda <risa> Claro <risa> Oh, qué terrible <risa> Y llamar a los Pacos de nuevo diciéndole sí, pues. Señores carabineros, Todo eh, estaba el niño? Estaba dejo en la cama Pero yo también he tenido otras anécdotas de pérdidas en, eh, Por culpa del copete Pero sí, por lo menos tú no te empezaste a buscar a ti mismo Sí, por lo menos yo no me empecé a buscar a mí mismo A lo mejor estaba muy chico claro A lo mejor si hubiese tomado Lo más probable es que sea sí, pues. Vamos una pausita, profe Y ya volvemos con el eh, segundo bloque acá en Capital de los cines Vamos pues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 facebook.com, Rolandino y PTV. o comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812 más 569-7869-0812 Rolandino y PTV, La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios. ¡Uy! Oh, yeah. Estoy con todo de perro en <sa organizational> sí. este capítulo. Chuta que salió complicado eso. <risa> oiga profe cuéntele a nuestra distinguida clientela dónde nos puede encontrar Ejale, el lunes estamos en spotify para que usted pueda escucharnos camino al trabajo de vuelta al, a su casa en medio del trabajo sacando la vuelta haciendo como usted quiera ahí nos puede escuchar, si le gusta el programa compártalo ya, eso, el día lunes a las 10 de la noche estamos en la radio online más famosa del mundo mundial, .fm.cl así que ahí estamos en vivo el día martes, el día martes estamos en youtube porque en youtube está todo el mano así que el día martes estamos saliendo en youtube y subimos algunas cositas a las redes sociales cuando estas no se caen <risa> eh, eh, síganos en Facebook Si nos quieren enviar algún correo Alguna cosa, algún comentario Publicitar, publicitar con nosotros, cualquier cosita capitaldelosimios.com. Arroba sí, gmail.com pues. Ahí también apórtenos con eh, noticias Interesantes, divertidas Y aquí las, también las vamos a seleccionar para pa leerla Y traerla Claro, si tiene alguna foto con algún comentario estúpido Idiota de alguna persona, hágalo llegar Exactamente sí. por favor. Oiga, vamos con nuestro jingle Que dice así Chile al día Chile al día Con el Profe de Pucha que, que suena linda esta cosa hoy ¿Cierto, profe? Sí, cada vez mejor, cada vez mejor Nominados los Emmy Sí, les vamos a ganar a J Balvin Claro <risa> Bueno, cualquiera <risa> Con carro completo y todo Sí ¿Cachaste la polémica que hay entre Residente y J Balvin? Ah, pero que esos dos son dos flights, profe O sea, sé más o menos la polémica Pero son dos flights, hay que dejarlos pelear nomás Sí, y se están ahí, ¿cómo se llama? Salseo Claro, aparte van el residente le pide tener eh, moral creo que al otro Y bueno, mm, sí Lo dejo ahí nomás Sí, es verdad, es verdad Oiga, profe, ¿se cayó? Se cayó todo ¿Todo? Incluso aquello Sí, todo todito Sí, pues profe, ¿Qué pasó? Wow. Caída de Facebook, Total, Instagram y Whatsapp A ver, eh, ¿contamos la teoría oficial o, o hablamos al tiro de teoría de conspiración? Eh, Le damos rapidito la teoría oficial Ya, ¿eh? ¿Ya? dale Dice que eh, a medio de la polémica que confronta Facebook a raíz de la documentación filtrada sobre el efecto de Instagram En la salud mental de los adolescentes y las declaraciones de una ex empleada al programa periodístico 60 minutos eh, Sus servicios se vinieron abajo Según el portal eh, Down Detector no solo se cayó la red social principal de la compañía También en estos eh, momentos, bueno ya están eh, arreglados en algún sentido eh, Dice también, en estos momentos existen problemas eh, con sus otros eh, productos principales, Instagram y WhatsApp. Esta última dejó de funcionar eh, tanto en su aplicación como en su versión web. Eh, por ahora no existe información oficial sobre el problema en el funcionamiento de las plataformas, sin embargo, Facebook publicó un, comun un comunicado oficial. Eh, somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier cualquier inconveniente, dijo la compañía. Bueno, a estas alturas ya están arreglados, entiendo, los servicios. Sí, ya están prácticamente, o sea, en un 90% arriba. Por ejemplo, en, en, eh, traté de, de entrar a Facebook ahora, entré a Facebook, uh -huh. pero no pude entrar al jueguito que yo juego en Facebook. Entonces, estoy enojadísimo. <risa> <risa> <risa> Porque yo quiero jugar al tenis duel y no puedo. <risa> ¿Y usted juega esos jueguitos del Facebook, profe? Sí. Sí, para eso lo no tengo Facebook. Ah, y para, y para mandar mensajes. ¿Ah, sí? No, yo para acupuchar, no, claro. Mira, hay teorías conspirativas con, con todo esto Hay unos que están diciendo que El que sea más informático va a entender lo que yo estoy diciendo Yo no lo entiendo a cabalidad, pero, pero la voy a dejar ahí nomás Dice Los registros DNS que le dicen a los sistemas de todo el mundo Cómo encontrar Facebook o Instagram Fueron retirados de las listas de enrutamiento global de Internet O sea, en, en cristiano ¿Mm? Lo que le están diciendo acá es que Sacar el, los buscadores no tenían cómo encontrar a las páginas. Mire, yo entiendo un poquito de, <coughs> este, de estas cuestiones de los DNS, de las direcciones IP y todos los VPN y todas esas tonteras. ¿ya? El DNS es un número que lleva, eh, ¿cómo decirlo? Está dentro de. Eh, la encriptación de la señal, como cómo llamarlo, no, no sabría cómo explicarlo bien, ya, pero si ese número DNS no es correcto o está borrado o no existe, uno no puede conectarse a un servidor o a cierto punto que se quiera conectar, ya, o por ejemplo, si usted por, en una conexión cambia la DNS, podrían cambiar los atributos de esa conexión. Ajá, ya. entiende Por ejemplo, yo quiero conectarme a un servidor servidor tal. Pero no quiero que ese servidor me actualice mi dispositivo. Entonces, ¿qué hago? Yo le cambio la dirección DNS por una específica para poder conectarme al servidor, pero que no me actualice mi dispositivo. ¿Me entiendes? Ya. Algo. Algo así. <risa> Chuta. Imagínate. Eh, solamente Facebook perdió un 5,26% en la bolsa. Ay, se fue a pique. Pero al pique? tiro, sí, va al tiro. No, sí. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto también? Porque hay, hay gente que está que está con la teoría de conspiración ¿Mm? y que hablan del el proyecto Ciberpolígono. ¿Y cuál ese? Me suena como un proyecto del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Es un apagón digital, dice, de la pandemia a la ciberplandemia Ah, ya le están poniendo mucho color. Sí. Ahí. ¿Qué es lo que en qué consiste todo esto? Es bueno, antiguamente en, en el año don, en el 2000 y 2001 el Fondo Económico Mundial hizo una simulación de un ataque eh, a DNS y a páginas. Entonces, habían dos equipos, un equipo que tenía que atacar y un equipo que tenía que defender. Y esto lo hicieron con los primeros ministros de Rusia, con los primeros ministros de la Unión Europea. O sea, fue una cuestión a muy alto nivel porque estaban eh, con miedo de que ciberterroristas pudieran atacar. Entonces, este famoso ciberpolígono, eh, trajo que también la mayoría de los bancos participaran De los bancos bacanes me refiero JP Morgan, ¿Mm? el Banco de América, el Chase, Paypal, Swift, eh, Equifax eh, Entonces, muchas empresas muy importantes también estaban involucradas ¿Pero qué fue lo que pasó? Que después se declaró como un arma bélica por parte de la OTAN ¿Ya? Así, porque podían realizar ataque a instituciones como hospitales como eh, centros de información de las mismas bolsas de comercio entonces podía podía transformarse en un mal eh, muy potente y lo que estaban hablando ahora es que esto que acaban de hacer es también para borrar algo de los eh, ¿cómo es que se le denominó no es panamá pandora y pandora sí, y toda esta información que salió sobre multimillonarios multimillonario ¿Qué tiene que en la Pandora? <risa> si nosotros nos hubiéramos gastado... <risa> ¿Ah? Le plagian a Juan Gabriel nomás, pero... Claro. Entonces, según esto, este ataque que, que pasó, aparte de que más de 1.500 millones de usuarios de Facebook, toda su información personal estaba pasando por eh, ciberataque, o sea, por hackers que la estaban vendiendo en foros, en foros de piratería. ¿Mm? Estaba hablando de 1.500 millones de personas. En la Deep Web. En la Deep Web, claro. Entonces, cambio sus claves. No no lo sé, Rick. Me, me parece falso, claro. Sí. Por eso dije de entradita que esta es una teoría conspirativa. Sí, claro, obviamente siempre van a salir las teorías conspirativas cuando salgan este tipo de cosas. Para mí, profe, que la weá era súper simple. A lo mejor tenían un, un tipo mero Simpson apretando un botón. <risa> Bueno, simplemente se mandó una cagada, se quedó dormido, ¿no? A lo mejor, porque están todos esperando, o sea, desde hace dos o tres años que se estaba esperando un blackout, un apagón total en, ¿Eh? en las redes digitales. Pero claro. este fue selectivo, eh, solamente fue para la compañía de Mark y su, eh, su su producto, como Instagram, como WhatsApp y como Facebook. Pero sí. esto di dicen algunos, ¿ya? Que era una prueba para ver el nivel de alcance y cuánto era el tiempo de respuesta que podía tener la empresa. Que parece que la empresa claro. es la que tiene el nivel de seguridad más alto del planeta, en teoría. Entonces, si se demoraron bueno. tanto, pueden hacer mm. caer eh, todas las demás aplicaciones. Ojo, que, que esto también es súper potente porque la gente que puede invertir en este tipo de tecnología, yo la pensaría dos veces, porque si pueden hacer caer... Eh, tan rápidamente los servicios, los precios se van a ir al suelo. Sí, hay que tener ojo ahí, no comprar eh, acciones, por lo menos todavía, por lo menos ahora, que, que pasó esto. Claro. En esta, en este tipo de empresa. Entonces, si alguna vez usted vuelve a escuchar esto, ya sabe, se lo informamos acá primero en la capital de los simios, el ciberpolígono. Ciberpolígono. Sí. Sí, pero me, me suena muy conspirativo, profe. Usted más o menos cacha lo que son los servidores, cacha más o menos que, no, no sé, pues, si un disco duro de un servidor, que puta, puede ser una sala inmensa, se echa a perder, puede hacer cagar toda la, o puede más o menos paralizar todo el, el sistema, y para encontrar la falla, tiene que ir un buen a cambiar el disco duro. Sí, sí, sí, a veces eh, hay un dicho que dice, que la aplicación más sencilla suele ser la correcta. Claro. Pero igual es interesante conocer teorías cooperativas, y ¿sí? para que estamos con cosas. Sí, pues, <risa> obvio. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hubiese un blackout total y ya eh, nos dejaran sin estas redes sociales? Porque nosotros, yo estoy hablando igual por mí, eh, somos de otra época en donde no nos criamos con este tipo de, de tecnología. Y para mí, la verdad es que no me haría mucho... Eh, no me afectaría tanto, sí obviamente eh, en el mundo globalizado se afecta en cuanto a la comunicación, ¿ya? pero si nos vamos a este a estas redes en específico también hay otras que las reemplazan saldríamos de las cavernas y seríamos verdaderamente libres. ¡Ah! Exactamente. ¡Ah! Se las mandó, <risa> profe. Usted es mejor que el poeta El Checopé. Claro. <risa> ah. Eh, no, yo creo que los millennials cagarían completamente. Su vida depende de estas aplicaciones y redes sociales. Pero si ahora andaban cagados, pues, andaban pero vueltos locos, es como que si les, como, como si les quitaran el tanque de oxígeno a los sí. <ríe> como si fueran adictos. Bueno, son adictos. Sí. Pero se les notó sí, mucho son que estaban desesperados. Sí, y no pues, podían ver Instagram, no podían ver no... WhatsApp y no podían ver Facebook. Chura. Sí, pues, muchos reclamos por ahí. Eh... Bueno, ahora están saliendo. Ya, reclamos, ya que se arregló un poco el, el, la cosa, están saliendo reclamos al, al, a las redes sociales eh, de, de este apagón que hubo momentáneo. Claro, imagínate que eh, el, yo tengo Telegram, por ejemplo, y la cantidad de gente que comenzó a unirse el día que los tenían los contactos ¿Mm? fue mucho. O sea, empezaron de repente apareció, eh, tanto se unió a Telegram, tanto se unió a Telegram, tanto, y dije, chuta, y ahí me di cuenta yo creo que se va a migrar. ¿eh? Va a migrar a, a, a otro tipo de tecnologías también, a otro tipo de eh, aplicaciones similares para tener un resguardo. Claro, no, la, la competencia de, de Mark, yo creo que fue la que más lo, más lo disfrutó. Sí, pues. Oye, ¿qué pasó con esa aplicación que estuvo ahí peleándole al WhatsApp, esa que se llama Lime? ¿Fue. Lime? Eh, ¿Ahí quedó? Ahí quedó, la verdad. Pero estuvo ahí, en un momento estuvo mano a mano. Yo me acuerdo que hasta le, le hicieron comerciales. Es la que tele. tenía mucha publicidad, entonces la gente por eso la conocía. Pero parece que no era tan confiable. Como Telegram, por ejemplo. que Telegram está violita, pero ¿Sí? de a poco de a poco ha seguido aumentando el, la cantidad de, de suscriptores. ¿Te acuerdas cuando claro. el, el, el año pasado fue? Que estaban diciendo ¿Sí? que eh, WhatsApp iba a cobrar. No, te iba, te iba a meter publicidad. Ah, de veras. Y ahí. Pero Telegram, masivamente la gente se pasó a Telegram. Sí, Fue bueno, tanta la caída de, de WhatsApp que el, el lo mismo tuvieron que decir: No, no, ya si no te vamos a poner nada. Tranquilo. Claro. Decía que también por la intervención o los nuevos acuerdos sobre el usuario, eh, por los temas de el resguardo de la información, de los datos personales, mucha gente por eso también se pasó a Telegram. Claro. Yo encuentro súper confiable Telegram. No he tenido nunca ningún problema. Ya hay grupos claro. de no por terrible bueno. <risas> Oiga, sí, bo, y mandan ahí los links de OnlyFans también Sí, sí, Link de OnlyFans están llenos, así que, uh, vía Telegram Sí, bo, algo que no deja ser el, el Zuckerberg en su, Eso, en su claro, plataforma Claro, acá hay más libertad, así que no se, claro. no tienen problema Como el Warner Robot no le interesa la claro. mina <risa> Oiga, Don Station, tenemos más noticias para esta semana Sí, pues, quien cae también es un eh, barbón <risa> Mira, empezó eh, nuestro querido amigo Nochel. ¿Ya? Eh, fue una semana, yo creo que tiene que haber sido una de las peores semanas que a mí me ha tocado ver en la historia de la política chilena. Bueno, sí. Po. Al loco tiene le persona. entrevistan al, al papá de Iglesias, que era un, un buen violento, y que le pegaba a la mamá y a la hermana, y de Clinic Bye, como que saca todo eso al aire. Después, Sichel pisa el palito con el tema de los retiros, porque desde la FP cubrum le filtraron una información que era privada, filtran que el loco había Oiga. sacado la, la plata, y eso lo hizo quedar ahí, justo el día que se votaba el cuarto retiro lo hizo quedar mal, y se manda un patinazo horrible diciendo, ya, seis quemados ahora saquemos el 100%. Pero es que hay que hacer muy bueno para dar la explicación que dio. Sí, no, fue ultra mega hueón. Sí. Ah, y más encima andarse escondiendo en primera instancia y no dar declaraciones. Sí. En ese sentido tendría que haberse votado a Choro y qué tanto si es mi plata, ustedes weones, yo, porque, a ver, uno puede estar en desacuerdo con los retiros, ya, yo siempre he estado en desacuerdo con los retiros, porque siento que el estado no debería ocupar la plata de nosotros para temas de, de pandemia, claro. Pero si los güeyes la van a tirar y la van a tener ahí, yo prefiero sacar la plata y gastarla o resguardarla en otro lado para que no me la roben. Exacto. Po. Entonces este güey se fue por las ramas, que no, que sí, que nunca te decide. Vocalista, sí. sí. Entonces después vino, ¿no? Que diciendo que la tenían en APB, que la que sacó puro retiro y puta, se fue por y lo hicieron bolsa. Sí. Ahí agarró el guatón eh, con leche y la prueba de este, lo agarraron. Eh, tu tu pío parejo. Yo ya. me acordé el, del meme de los Simpsons también. Decían, déjenlo, ya está muerto. Exacto. Y le seguían dando Y el weón, puta, en vez de haber dado una declaración sensata, se fue eh, con evasivas y se fue yendo por las ramas. Además de que había dado un, un, un debate correcto, pero no sobresaliente. Claro. Bueno, pero eso benefició a Lorcaz. Claro, Goten, pero Lorcaz sube al segundo lugar de la carrera presidencial. Esto Éxale. sí que es sorprendente. Vamos que se puede, vamos que se puede. Mira, el candidato del Frente Social Cristiano registró un alza de 3 puntos en comparación a la encuesta exterior, alcanzando el 15%, mientras que la banderada oficial hasta bajó 5 puntos, llegando a 12, al igual que la Proboste. No obstante, Gabriel Boric se mantiene estable en el primer lugar con 22, pero si revisamos la encuesta, el único que se ha mantenido subiendo es mm -hmm. Cast, que está capitalizando todo lo que había perdido Sichel. Sí, pues. Oiga, y en la UDI los idiotas no le dan ningún peso a Cast. <risa> estar con el ajín el trasero así, pero. <risa> sí, porque dijeron, "Ah, te hueón va a sacar 5 <risa> puntos con cueva va a, a no sé, pues, va a sacar la plata que saca Medio." Imagínate que en la elección pasada la encuesta le daban entre un 3 y un 4% Cast y sacó un 8. Uh -huh. Si ahora está en 15, lo más probable es que realmente pueda sacar entre un 19 y un 20 Pero teniendo la eh, la elección tan cerca, ¿usted cree que pueda seguir creciendo o ya llegó a su piso, o sea, llegó al techo máximo? No, yo creo que todo va a depender de la semana del 18 de octubre Esa semana tenemos ya las protestas, ya están convocadas para uh -huh. volver, bueno ya están convocadas desde ahora De hecho para este viernes ya hay convocada una, una protesta en plaza dignidad ¿Y qué mierda van a protestar Es que ahora quieren protestar por un ambiente limpio, por las cosas que no están en la constituyente. ¿Ya? Protestan por un ambiente limpio haciendo cagadas. Pues quemando todo. Claro, qué, qué lindo. lindo. Entonces, pero es que están calentando los ánimos para volver de nuevo el 18 a convocar a más de un millón de personas. No lo van a hacer, está claro. ¿A dónde? Si la gente ya está cansada. Entonces, esa semana del 18 va a ser súper importante porque esa semana se vota el tema del cuarto retiro se va a votar lo de la despenalización del, del, del embarazo o sea, del aborto ¿Mm? se va a, eh, vamos a tener los hechos ya de violencia que van a ocurrir el 18 y 19 de octubre que desde ya se los digo, junten agua Vaya al super y compre eh, arroz, compre mercadería. saquele una foto a ese supermercado porque capaz que después no lo vuelva a ver, güey <risa> Puta, profe, no me diga nada. Yo tenía un supermercado re cerca de la casa, lo quemaron. Ahora lo están haciendo de nuevo, al y lo están eh, abasteciendo. Chaval, va a cagar. <risa> va a desaparecer ese supermercado. Sáquele fotito a las estaciones del metro porque <risa> después puede que no las claro. tenga nunca más. <risa> Entonces, si queda muy la cagá en esa fecha, más encima el 21 de octubre, hay el segundo debate, donde ya va a estar uh -huh. Meo y donde va a estar Parisi, van a estar los siete candidatos, es la, la mezcla perfecta para que Cast pueda capitalizar todo lo que no va a hacer Sichel y el gobierno propiamente tal. El gobierno se claro. va a mostrar tan inepto. La situación se le va a escapar de las manos. Más con lo que está ocurriendo ahora con el, la venta de la minera Dominga, que lo vamos a tocar en el próximo bloque. Pero wow, que se le viene fea la, capa la, la campaña del gobierno. Le van a hacer acusación sí, constitucional pues. y todo. Entonces, todo Sichel, se... sí, que es el abanderado del gobierno, va a pagar el plato de todo eso. Que no les quepa duda. Entonces mucha gente que votaba por Sichel va a pasarse a Cast, Y si queda más la cagá, Cast puede que incluso le gane en primera vuelta al guatón al Boric. ¿Usted cree profe? Es que, profe? Yo no lo Mira, veo. Va a depender netamente de, de la cagá que quede. Si queda muy la cagá, el 18 y 19 de octubre, la gente ya que va a estar chata, va, va a entender que necesita Chile necesita mano firme contra estos desgraciados. Y el único que puede hacerlo sí, pues. es el emperador cast Exactamente. No, pero los otros no, no pasa nada. Mira, vamos con los datos más duros, dice los resultados de la encuesta, yeah. <risa> eso mismo, Plaza Pública Academia. correspondiente ah. a la primera semana de octubre, revelaron que por primera vez el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Caz superó a su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Chichil. Chichil. Chile Podemos Chichil. Más, bueno, puta, yo me acuerdo que había un pacto que era Juntos Podemos Más, que era lo de, de los comunistas. Claro. Quedando en segundo lugar de la carrera presidencial de cara a las elecciones del 21 de noviembre. El postulante del Partido Republicano registró una alza de 3 puntos en comparación al último análisis, alcanzando así un 15%, mientras que la bandera oficialista tuvo una caída de 5 puntos, por lo que llegó al 12%, al igual que la candidata del Pacto Social, Yana Proboste. Por su parte, Gabriel Boric sigue en el primer lugar con un 22%. Más atrás está Franco Parisi y Marco Enrique Ominami los 2,5%, y Eduardo Artes con un 1. Y aquí viene una. Importante, dice, un 28% respondió que no votaría, o por ninguno, no sabe o no responde. Ah, igual que un porcentaje importante de indecisos. Claro, imagínate que Sichel baja desde el 24, de, que estaba en julio, al 12, ¿Mm? O bajo caleta. baja Caleta, y K sube del 7 al 15, ¿Mm? O sea, Está capitalizando prácticamente toda esa toda esa bajada de Sichel la está capitalizando cast porque Boric se mantiene. Ojo que, sí, guatón con leche siempre Partió le en 24, 21, una... 25, eh, llegó a tener claro. 25 y ahora tiene 22. Entonces la prueba de este es como volantín de Adobe. No no no tomó no, vuelo nunca para Nunca agarró vuelo, nunca logró posicionarse no. en el discurso. Claro. Entonces sí va a estar, de que va a estar interesante esto que se viene va a estar bastante interesante. Sí pues. Bueno, ojalá que LordCast siga como ha seguido hasta ahora con sus eh, discursos y también con eh, los debates, porque se vienen otros debates eh, importantes y ahí tiene que estar a la altura. Bueno, el viejo igual eh, está curtido en, en ese sí. sentido. Mira, el jueves pasado estuvo Marco Enricio Minami en el programa de Mega El Candidato, donde hay una sección ¿Y? que está tomando chati y se llama Sin Llorar, el, el nombre es brutal, así, Sin Llorar. Y sabéis que Meo salió jugando el loco se nota ya que, que, que tiene experticia en, en esto de la de, de cuando lo arrinconan no me uh -huh. gustó muchas de las cosas que dijo pero salió jugando, vamos a ver ahora este jueves está el Boric. vamos a ver si el Boric logra salir jugando cuando le pregunten, por ejemplo eh, cómo va a gobernar con los comunistas eh, su el, el, la postura por los migrantes eh, por qué se echó la, el examen de grado dos veces <risa> oiga, cachó que bajó el, el tema del de programa de ¿Sí? gobierno lo bajó, lo bajó porque era, era demasiado pro-migrante y tenía muchas falencias. Pero eh, Lordcast ahí con su Twitter <ríe> nos dio a todos el acceso al PDF. De, claro. <ríe> existe todavía, así que. Así que se puede leer todavía el programa Gobierno de los sí, College Así que atentos con cómo los candidatos responden a la sección sin llorar. Yo quiero ver a la Pro cuando la arrinconen con los 600 millones. Ay, ay, ay. Eso va sí. a ser épico. Pero es que yo creo que igual le van a hacer un poco de cariño, si él, mire, a mí me gusta mucho a ti, su columna yo le escucho, pero de repente no encuentro ni chicha ni ni mona, como que chutea con las dos piernas. Es ¿Ah? que eso entre comillas garantizará que las entrevistas sean buenas, por lo menos a mí la de mí me gustó, no, Loco, sí. lo trincó, lo trincó, lo trincó. Sí, sí, pero eh, en algunos sentidos me refiero a que de repente es como blando, ¿ya? Y y a lo mejor no sea querer ganar una funa o, o, o la mina por, por, por ser mina, no la va a tratar tan tan duro, es, esperemos no que sé. no esperemos que sea lo, lo suficientemente duro como para pa darle como parejo a, como a todos los candidatos, Ojo, si aquí tampoco estamos buscando un trato especial, también me va a gustar ver cuando cuando este caso, si eso va a ser súper interesante sí va a ser bastante interesante pero bueno, sí. en un debate es muy diferente a este tipo de entrevistas donde están algunos periodistas y el candidato no Sí, sí, es completamente diferente claro. Lo que es cuestionable por todo punto de vista es lo que pasó con Fernando Atria y su hija <risa> Puta, profe, yo quiero ser joven de nuevo hijo de político Puta, está la papa, está la papa ¿Eh? ¿Cómo se hubiese visto usted eh, no sé, estudiándolo en universidades ganando un millón de pesos? Al tiro, sí ¿Eh? <risa> siendo asesor Son ambos que se hubiese mandado Che, sí No, me vuelvo mono Sí, pues <risa> Hija de estudiante de Fernando Adria Es asesora de la eh, Convención Constituyente Su sueldo está pactado en un millón de pesos ¿ves? Si para esa hueá quieren plata Para repartirse pa entre hayan, ellos pa Esto se llama eh, Nepotismo Ah pero Chile disputó No importa, apruebo claro. Sí, po, apruebo <risa> Apruebo no Si <risa> ¿Sí, po ¿Mm? Se les dijo tantas veces Puta Pero no importa, madre. Sí, po, apruebo <risa> sin triangulaciones, sin empresa Claro La hija del convencional Atria, Fernando Atria, eh, Antonia Atria Causó polémica tras descubrirse que cumple funciones como asesora de Giovanna Roa ¿Esta no es la que le pegó al cabrón chico? O? No Constituyente electa por arrastre en la lista de la Pro dignidad Tras la alta votación del ex militante socialista Ah, la arrastró este weón Sí Ah, Un pago está, de favor Pago favor sí. Según luego un reportaje de Radio Bio vivo La hija de Atria, estudiante de Sociología De la Universidad de Chile, integrante de su eh, Senado Universitario y militante De Revolución Democrática Trabaja asesorando a Roa Percibiendo un sueldo pactado en un millón de pesos ¿Qué tal? Toma la contratación está permitida por el reglamento de asignaciones de la convención, fuera que no, po, sí. la cual prohíbe los vínculos de personas que tengan la calidad de cónyuges, hijos o parientes del convencional, en este caso la hija de Atria no tiene vínculos con Roma, Pero es que bueno, es como, ya te presto a mi, a, a mi hija y tú me pasáis tu hijo, ya claro, listo Claro, pues los buenos swingers Puta la wea Al respecto eh, La convención de la rueda sostuvo Milito con Antonia Adria Desde antes de conocer a Fernando Su trabajo político Habla por sí solo Y por eso le pedí Que me acompañara En la convención constituyente eh, Sugerir algo ajeno Por quienes son sus papás Es injusto Lo injusto <risa> es que la cabra Esté ganando un millón de pesos Sin ni siquiera tener Un título Un mínimo de profesión Bueno Estos weones bueno, ganan más todavía Y ahí tiene sí. el pelado Va de ese weón Sí, po <risa> Yo para mí que hacía la O con un botón y le ponía el hoyito Claro <risa> Oiga, pero, pero, pero en la convención obviamente es legal esto de que se hagan leyes internas que permitan todo este tipo de cosas eh, Nadie entre fiscaliza ellos sí, sí, entre ellos sí porque, a ver, ellos están pidiendo más plata Y ojo que la Contraloría ya les dijo que no había más plata Entonces, no sé de dónde van a sacar para pagar Todo Ahí lo que van, están ahora? Van a, van a vender su vaipilla afuera del, del, del Congreso <ríe> Van a hacer una rifa como se le hacía en el Pelabade Sí, po, Que venda piñones la huevana la loncona afuera, po Claro, <ríe> le va a sacar buenas lucas Sí, po? <ríe> un mapuche que pongan un mapuche <risa> en todo caso sí, pues. <risa> merkenchup <risa> claro pero ¿Te te digo, digo, graseo, no lo que... fiscaliza nadie en ese sentido no, eso no. pueden gastar la plata que quieren con quien quieran, como quieran pueden hacer leyes a su medida ya sí. no sé si se, se... pueden se ser su... inmorales pero no son ilegales en este caso como la hija de Fernando Atria no tiene ningún problema, no tiene ningún eh, lazo sanguíneo con la constituyente, ¿Mm? con Giovanna Roa, no hay problema. Es totalmente ilógico, pero para ellos, a ellos les importa un bleo, les da lo mismo. No, están ni ahí, pues profe. Están si ni la ahí, plata wey. al final no, no sale sus bolsillos, sale el bolsillo de todos los jóvenes, nomás que pagamos impuestos y, y que nos suben los precios. ¿eh? Claro. Por es eso la vecina punto. ya está, Lucas. Es el punto, y seguimos aguantando que los políticos vengan y se llenen los bolsillos, vengan y se llenen los bolsillos. Pero nada pero Chile despertó y vamos a tener un guatón Un guatón un, socialista comunista de presidente a lo Un mejor. presidente que escuche a la gente, el pueblo Oiga, aprovechando de hablar de un poco de la convención Yo no sé, eh, estuve escuchando por ahí que quieren sacar algún artículo O tipo de ley en cuanto a que eh, la próxima elección se podría... Como cortar o el periodo presidencial se podría cortar. Claro, estos locos quieren acortar el periodo presidencial. Fue una de las cosas que propuso Asa, sí. Aunque en el artículo 159 de la constitución actual dice que la constituyente no puede acortar la duración ni de los diputados o senadores eh, y de los presidentes. Lo único que ellos pueden hacer es eliminar, por ejemplo, eh, una de las dos cámaras. Claro. Pero cambiar la duración del presidente, no y estos locos están de choro entonces están diciendo bueno y lo, lo cambiamos lo cambiamos que tanta cuestión pero, pero después eso... tiene que votarlo entonces hay que hay que dejar que hagan la, la tontera que quieran lo que pero hay que defender ve, después es el plebiscito salida ve, pero profe a eso me iba a referir ve que también quiere cambiar esta weá del plebiscito salida si los dos tercios tampoco lo están respetando claro no sé, sí, a pesar de que al final base y dijeron, ya vamos a dejar los dos tercios. Si ellos tienen los dos tercios, ya, ¿para qué tanto jugo? Sí, pero hicieron un chanchullo ahí para que todo se pueda votar por uh, por por una por votación simple. Digamos. Ah, sí, sí. ¿No? Entonces al final los dos tercios van a valer hongo. Sí, lamentablemente. ¿Mm? Y con eso, ¿usted cree que el plebiscito salía, se va a mantener? Yo sigo afirmando que no, que no se va a mantener. Uf, por eso necesitamos un presidente que se ponga las pilas firmes nomás llega a cumplir la ley. Sí... Queremos eh, a otro Augusto Cast. <prisa> claro. <ríe> Augusto José Ramón Cast. Exacto. <ríe> vamos a una posita Don Station. Sí, pues vamos a una posita y ya hablemos con el último bloque acá en la capital. La capital de los simios. <tose> Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La capital de los simios. Oh se vienen los simios nuevamente, en octubre. Sí, en octubre, tercera edición, simios 3.0. ¿3.0? ¿Se gritan así? Sí, se vienen, se vienen bravos los, los simios para ahora sí Y porque también están pasando cosas ¿Ah? a nivel nacional que le están dando toda la razón al final a estos simios de mierda O sea, razón para destruir no tienen, pero las buscan <risa> y Claro, pero como justificaciones por así decirlo Claro, pero que le vayan a pegar al pues, alguien que tiene la culpa <risa> En todo caso sí no sé, Quieren hacer un golpe de estado blando, si eso es, ahora quieren destituir a Piñera está Hablando, no es profe, en todo caso. ¿eh? Sí. Eh, bueno, en todo caso, sí. Pero bueno, quieren destituir a Piñera y dejar que la constituyente eh, gobierne. Sí, po. y eso sí, sí que eso sería peligroso. Buscando. ¿Por qué? Porque tenemos los famosos Pandora Papers. Los Pandora Papers. Sí. sí. ¿Sí? Sebastián Sol... Piñera y el ¿Mm? Choclo Délano. El Choclo Délano. Sí. <risa> el famoso Choclo Délano. <risa> ¿Ese que usted se lo come y sale enterito? Claro. <risa> <risa> no podéis tener el apellido del. La... Ah, no, pues, bueno. <risa> <poder. risa> dice: eh, Piñera y Delano sellaron compraventa de Dominga en Islas Vírgenes Británicas. Toma. Profe, ¿eso es eh, verídico 100%? ¿O le están sacando el poder a la jeringa? ¿O es farso, farso, farso? Eh, Piñera dice que, eh, que no hay ningún conflicto de interés y que él, y que él no la vendió en ese momento. Y que esto pasó hace muchos años, cuando él era cuando él era candidato, el, el 2010 ¿Ya? en este caso. ¿Qué, qué, la, ¿Qué es Dominga, profe? Yo no cacho mucho, yo tenía una señora de un kiosco que se llamaba Dominga, le decíamos la vieja Dominga, es la única que conozco. Claro, No, eh, el proyecto Dominga es un proyecto que se aprobó hace poco por el ¿Ya? Consejo de Ministros, es una planta, una mina de cobre y de hierro. ¿Ya? que está cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y es por eso que los ambientalistas están diciendo no, que se nos van a morir los pingüinos va a quedar la cagada y bla bla bla ¿Está para el norte, Sewell? Está en, las, en el sector de La Serena, cerca de La Serena por, el, por la igrilla El drama que hay con esto es que para los ambientalistas va a quedar la escoba porque ¿Mm? se va a ver un, un daño irreversible para la gente de la localidad de Dominga ellos quieren que este, esta mina esté ahí porque hay un plan de mejora significativa para la comunidad. Además claro. de que van a encontrar buenas pegas, o sea, ellos están felices con la aprobación de Dominga. El drama es que los pan, famosos Pandora Papers es eh, cómo decirlo, a ver, se filtraron acuerdos secretos entre multimillonarios o millonarios de medio pelo para arriba, más de 12 millones de personas haciendo chanchullo en paraísos fiscales. Esto es para netamente no pagar impuestos, para pa pagar menos impuestos. Exacto, para no pagar impuestos. Entonces si yo Oiga, Está metida hasta la Shakira ya. Claro, yo compro y vendo en, en las islas vírgenes británicas, que son lugares donde no se paga impuestos. Por, por eso se les llama paraísos fiscales. Entonces, desde ahí tú puedes eh, vender empresas, comprar empresas y todo la Están metidos casi todos. Vladimir Putin está metido, el hijo de Putin. <risa> eh, hay otros presidentes latinoamericanos, grandes líderes. Hay un rey por ahí también. Sí, no, sí, hay mucha gente. Dentro de estos famosos Pandora Papers aparece el tema de Piñera y la compra con el Choclo de Leno. A ver, según Piñera, Piñera dijo clarito que esto... Eh, dio una declaración pública, dice. Luego que una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación... Y SIG, y SIG, por su sigla en inglés, señalara que la familia del mandatario y la del empresario Carlos Delano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, en el denominado caso Pandora Papers. La información que fue publicada en un reportaje de Ziper y la Labot, medios pertenecientes al consorcio, detalla que la operación constaba de un contrato que establecía un pago de tres cuotas, la última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, decisión que dependía directamente del gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo aseguró a través de un comunicado que ni el presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior. Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad, resaltaron. ¿Qué dijo Piñera en el fondo? Desde el Palacio de la Moneda, el mandatario negó tener participación en el caso de compra-venta del proyecto minero y afirmó que no hay ningún conflicto de interés. Además, manifestó que la eventual acusación constitucional que plantean presentar en su contra no tiene absolutamente ningún argumento. Mira, da lo mismo. Si tiene o no tiene argumento. La quieren presentar igual y lo quieren llevar al, al paredón a Piñera. Pero, ¿bajo qué concepto sería...? por conflicto de interés, porque si él le vende a alguien eh, un terreno o una mina que depende de él para que se apruebe, uff ¿Mm? es complicado, claro él dice, como es de público conocimiento desde el mes de abril del año 2009 hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia me desligué absoluto y, y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado mm. no sea, no lo sé Rick Chopicho, cho. Adicionalmente y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomiso ciego constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos como una muestra de transparencia, agregó. El presidente... Además aseguró de que a partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de la empresa antes mencionada, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración personal. Yo no sé si creen la Peñera o no a esta altura. No sé, a esta altura se hubieran, han salido tantos chanchullos sí. que no sé, la verdad. Mira, lo, lo más importante es que Peñera hoy dijo, hoy día dijo, si yo tengo algo que ver con toda esta cuestión que se caiga en las redes sociales. <risa> <risa> y ahí está, Chupota. Piñera con ¿Ve? un problema que se le viene, se le viene grande porque independiente de que, claro, él dice que tuvo el fideicomiso ciego y yo me acuerdo que él fue el primero que incluso antes de que saliera la ley de fideicomiso él lo hizo. Pero no era un caso tener un fideicomiso ciego, pero como decían en otras partes que ese era un fideicomiso tuerto. Que él igual sabía dónde se estaban invirtiendo y como que igual medía las manos. Es que yo no creo al final que exista un fideicomiso. ¿Así es ese? ¿Fideicomiso? Claro. Ciego como tal, totalmente. ¿eh? Las personas tampoco que tienen empresas, que tienen sus lucas, nunca van a desligarse totalmente eh, y hacer oídos sordos o hacerse el ciego para pa cachar eh, cómo la están manejando. Claro, porque ¿Mm? en el fondo es su plata igual, pues, o sea... Sí, pues si es su plata igual. Y después, cuando vuelvan a la vida pública, van a volver a sus empresas, van a volver a la vida que tenían antes. Claro. Entonces, Piñera después dice. El, el objetivo de estas decisiones fue precisamente enfrentar candidatura presidencial y la futura presidencia con total y absoluta independencia y autonomía para poder ejercer el cargo de presidente de la república, que es un cargo de 24 horas al día con un solo norte, defender el bien común, defender el interés de todos los chilenos y por supuesto respetando siempre la constitución y la ley. Ah, la, decisión, ah, la, vi, well. claro, <risa> la decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga en el año 2010 lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés, aseguró. Con respecto a la venta de la minera Dominga en el año 2010, los hechos mencionados en este reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y haberse declarado jurídicamente la inocencia de este presidente de cualquier cargo de la mencionada operación. Entonces lo que está tratando de decir Piñera es lo siguiente, que él, si bien la venta existió en el año 2010, que eso es un hecho ineludible, él no estaba a cargo de la administración de las platas desde el 2009, por lo tanto él no participó en la venta de esta famosa minera. Claro. Es lo que él dice, ojo. <risa> es lo que él dice, claro. Oiga, pero yo entiendo que hay pruebas con documentos y fotos y grabaciones allí. La verdad es que, chuta, como está el mundo ahora, creen a los periodistas, no sé. Yo creo que puede ser 50 y 50, profe. ¿Para qué andamos con cosas? Claro. Le echa la culpa la, al, al mensajero, por así decirlo, diciendo que él y sic sí, ¿Mm? Eh, probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva <risa> Que había sido claro. de público conocimiento, que había sido también conocida por la fiscalía y por los tribunales de justicia hace ya cuatro años, en el 2017 Chota, pero vale. En estos Pandora Papers se unieron muchos eh, periodistas de todo el mundo, entiendo Sí, sí Pero, ¿con qué fin? con el fin de investigar algún eh, paraíso fiscal como tal o para investigar a líderes eh, mundiales para investigar a líderes mundiales más que nada más que el concepto de paraíso fiscal porque ojo el hacer trámite en paraísos fiscales no es ilegal uh -huh. puede ser poco cuestionable porque no estoy dejando los impuestos en el país pero claro. ilegal no es o sea yo puedo comprar vender eh, donde yo quiera y obviamente Voy a preferir hacerlo donde no me cobren impuestos ¿Y esto qué, en qué le puede perjudicar ya Piñera? ¿Lo pueden destituir antes de tiempo? ¿Cuánto le queda? ¿Le queda hasta enero, febrero del próximo año? Hasta marzo hasta el 11 hasta de marzo del próximo, el próximo año. año. Sí, pero de todas formas pueden... Bueno, esto le puede salpicar a Sichel, o sea, más cueva para Sichel. <risa> <risa> o sea, está, está que... meado de perro el iglesia, bueno. No, si tiene que vender amuletos para la suerte. No más <risa> claro. <risa> <Sitchel>. <risa> claro, lamentablemente, el al ser él el candidato de gobierno, el oficialista, le va a salpicar esta cuestión. Ya que todo el claro. mundo dice que el nuevo Piñera y que Piñera va a gobernar desde la sombra, supuestamente. Ajá. Ah como Soros. Claro. <risa> El Soros chileno. El Soros chileno, en la ruleta. <risa> claro. Entonces, eh, yo creo que le puede salpicar un poco a, a la candidatura de Sichel. Bueno, de que lo va a afectar, lo va a afectar sí. bastante. Ahora, si sí. lo acusan constitucionalmente y tienen los votos para poder destituirlo, es que también es, es re complicado sacar un presidente, porque tienes que tener pruebas. Este más que nada va a ser un juicio político, porque le van a meter cualquier otra cosa entre medio. Le van a meter claro. que, que él era violador de los derechos humanos, que él le sacó los ojitos a las personas. ¿Te acordás que en el debate Warwick dijo, Piñera prepárate porque vas a tener que pagar? <risa> sí, pues si está amenazado ya, si él sabe, pues. Claro. pero eh, no, si los zurdos son así también, profe, lamentablemente. Y este también por haber sido un, un viejo cobarde, eh, obviamente que yo creo que al final va a salir trasquilado eh, igual. Claro, mira, lo que dicen que ocurrió exactamente, dice, los Piñera Morel, o sea Piñera y su señora, eran socios mayoritarios de Andes Iron la sociedad matriz de Dominga. Así fueron los mayores accionistas con el 33% y junto a Delano sumaban más del 56% de la propiedad. En diciembre de 2010, Delano compró la participación de todos los socios en 152 millones de dólares. Una parte de la operación se llevó a cabo en la isla virgen británica donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubieran variaciones regulatorias que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. Esto Subordinado directamente con el gobierno de Piñera. Ese es el problema que hay. Ah. Cabe recordar que activistas científicos y expertos adverten que la iniciativa de la empresa Andesiron sería un peligro para el medio ambiente y el ecosistema. Y el archipiélago de Humboldt. En el 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazó el proyecto. Según sus indicaciones, Dominga representaba un riesgo para el ecosistema marino. Tras una batalla legal, Cueva aprobó la iniciativa en agosto del 2021. Ahora recién. Ahora hace poquito. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se le viene feo. Su pi, ¿eh? sí, sí. Independiente de que, mira, que, que él tenga razón y que no haya sido su su empresa, pero sí dependía del gobierno de Piñera la aprobación de esta minera. Y de hecho, se sí. es, es como ocurrió, se aprobó, o sea, por un consejo de ministros se aprobó casi por unanimidad la instalación del, de la minera Dominga. Porque también ellos... ¿Y ¿Sigue operando un a esta altura? ¿Ah? ¿Sigue operando a esta altura? No, no está operando. Eh, ...estaba pasando por todos los proyectos de impacto ambiental, evaluación y todo eso... ...de hecho todavía, ah, ya, no, todavía no se ha hecho nada... ...no, no está ni siquiera en la primera piedra... Ah. ...pero eh, se contemplaba la construcción de un puerto... ...y eso es lo que decían que podía desorientar a los pequeños eh, pingüinos... Ya. <risa> ...pero bueno, y había la tremenda planta desalinizadora... ...le iban a dar caleta pega a la gente que estaba ahí... Eh, ...sueldos buenos, la gente estaba feliz... ...porque iban a poder tener agua potable... Bueno, ...todo por un pingüino los ambientalistas también y los animalistas no piensan que de repente hay que sacrificar algunas cosas no digo que matar las cosas pero sí sacrificar algo por el bien de la gente porque al final eh, es la gente la que empieza a pagar después el pato que después nos vamos a comer los pingüinos claro entonces bueno, lamentablemente vos pillé ¿eh? te pillé a un compadre si sí, es el gran drama que hay sí, vos. y que le va a jugar en contra a Piñera sobre todo en esta última por eso, puede que es, que sea una aliciente una que coloquen estos desgraciados, ¿Mm? para sumar a más manifestantes en, en los días venideros. O sea, está todo, o sea, tan coin, tanta coincidencia en que, sí, pues, en profesor, que estos papeles se conjugado. presentaran ahora. Uf. Está todo conjugado, los papeles, la inmigración ilegal, imagínense que la inmigración masiva cuando empezó, mediados de septiembre. Claro principio de septiembre eh, el retiro justamente del cuarto el cuarto retiro, el 10% que tiene que ser eh, discutido en el Senado justamente en esa semana la ley de aborto, y que pasa si no se y, no se, y qué pasa si no se aprueba claro, claro va y a ser y bravo cosas. <risas> va a ser bravo entonces de verdad, usted tiene razón profe vamos a juntar agüita eh, cómprense pilas, cómprense velas <risas> claro <risas> y cómprense también clavos para tapear las Pared, o sea, las la puertas de la casa y las claro, ventanas. Claro, de, de los orcos que van a andar pululando por esos días. Sí. Uf, pero bueno. Pero bueno, así están las cosas en Chilito, no más profe. El que nos roga, como siempre, vos dos profes Rolandito y PTV, porque tiene la nueva forma de ver televisión. Excelente. Más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series.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 Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Excelente. Oye, me parece. Fíjale. Bueno, esta semana es semana eliminatoria. Seguido ¿Sí? juega el día jueves contra Perú a las 10 de la noche. ¿Ya? Y después recibe a Paraguay y a Venezuela. Así que tenemos fecha de trilbe. Eh, lo transmite. ¿Y usted ¿Tiene esperanza en esa.? Esa eliminatoria profe todavía la tengo fe todavía la tengo fe vamos nah, que se puede para qué <risa> <risa> oye, si va a ser para pura hacer asado no más, si... <risa> mira no, ya no. disfrutemos ¿Eh? los últimos días que vamos a tener de, de libertad <risa> en todo caso hay <risa> que fue pues, un tar... <risa> <Sí. risa> que después se nos viene, sí. viene brigado. no, y después de eso va a empezar a subir más el dólar el precio del o sea, el peso chileno va a empezar a decaer así que cabrón también compren hasta carne Sí. <risa> <risa> Y harta chela Claro, aprovechen de... Ya que están en Cyber, aprovechen de... de comprar tu tocopet <ríe> De veras, pues, profe en Cyber Oiga, ¿y nos trae alguna recomendación esta semana? ¿Vio alguna serie, alguna película que nos pueda comentar? Me puse al día con lo que tenía que hacer Porque todo el mundo está hablando de esta maldita serie Luz roja, luz verde Luz roja, luz verde El juego del calamar Ah, no la he visto yo, profe. Mira, sé que en verdad en, en todos lados ya están los famosos memes este, con, mm. con, la, con la muñeca. A ver, el Júl Calamar es una película, eh, un survival horror, por así decirlo. ¿Es película o serie? Profe? Es una serie, perdón, es una serie. Es una serie que tiene nueve capítulos, una temporada, está frisquita. Eh, fue estrenada el 17 de septiembre del 2021 en Netflix y la verdad causó un impacto impacto sí, pero brutal. Es la serie más vista hasta el momento del... del ¿cómo se llama? De, de la plataforma. Superó a la Casa de Papel y a otras series. ¿Y por qué tanto? Porque la trama, la trama es bastante interesante. Eh, esta serie toma elementos de varias películas. Japonesas, chinas, coreanas, eh, conceptos de, de cine estadounidense. La mezcla de una forma... Mira, no vamos a decir que magistral porque la serie no es que sea ganar un Emmy, no es que sea para ganar eh, eh, los Emmys son, ¿cierto? Basta, los, no. los Golden Globes, ah, no sé claro pero sí tiene elementos que te atrapan ¿de qué trata la serie? se trata de el, nuestro personaje el protagonista va a ser un perdedor pero un perdedor de, de estos genéticos así <risa> un zurdo cualquiera el personaje se llama Seung Gi-Hun, Seung para los amigos ah, sí, es un loco que es, famoso, es adicto es... a los juegos de azar a las carreras de caballo no tiene un trabajo estable le debe plata a todo el mundo. Tanto así que él tuvo que firmar un papel en el cual decía que si no pagaba su deuda, le iban a sacar su órgano. A ese nivel, a ese nivel de endeudado ah, estaba. Yeah. Entonces él eh, cae en la desesperación. Te muestran que en verdad es un personaje que eh, tiene una hija que tiene 10 años. Su hija vive con su pareja, o sea, con su expareja y, y el padrastro. Se la van a llevar a Estados Unidos. El... todo mal así pero todo mal Luego, todo en la vida le sale mal hasta que una persona lo convence de que hay unos juegos no en el cual él puede participar no era, ¿pariente hace... claro <risa> <risa> me hizo recordar a Sitchele así como, tenía ¿Más? una semana de mierda así, ya <risa> entonces nuestro amigo al final se inscribe en unos juegos unos juegos en los cuales hay 456 participantes y con eh, tres reglas muy básicas eh, si tú decides jugar, no puedes renunciar al juego. El jugador que renuncia al juego será eliminado. Y número 3, el juego puede parar si la mayoría está de acuerdo. Sencillito. Son 6 juegos y la cantidad de plata es descomunal. Son eh, eh, 45.600 millones de wones. Un won es 0,67 pesos Así que sacando la cuenta son como 20 mil millones de pesos chilenos 27 mil por ahí Ah, es harta plata es cualquier plata, entonces tenéis para pagar tus deudas tranquilamente y rehacer tu vida Y así parte el, el primer juego, que está en el primer capítulo, entonces no les voy a hacer ningún spoiler ni nada eh, Se trata de una muñeca porque son juegos infantiles Más encima, son juegos que la gente jugaba cuando niño Es como que nosotros jugáramos al sol al, al, al pegar, al caballito bronce Ah, ok. Entonces, el, en el primer juego hay una muñeca gigante que da vuelta a la cabeza. Y eh, cuando ella dice los verdes, los rojas, la gente puede avanzar. Pero cuando la muñeca da vuelta a la cabeza, todos tienen que quedarse congelados. El que se mueve será eliminado, señores. Ah, ya, pero así como en, en el reality de época de. <risa> claro, 1973. Tenemos un reality de época. Claro. <risa> <risa> Efectivamente. Hay uno. Uno que está cagado a la risa, así que piensa que todo un juego y se mueve. La muñeca lo mira, detecta el movimiento y pum, le disparan. Y se lo pitean. Y ahí la gente ¡ah! se vuelve loco y salen corriendo. Hueones. Entonces le empiezan a disparar a todos. Ah, ya. Y tienen cinco minutos para poder cruzar una línea que hay eh, jugando con la muñeca. Entonces, ahí como el resto de los que sobreviven se calman y empiezan a seguir las reglas del juego. Mira, el primer capítulo es lento. Se demora mucho en llegar al juego y a la conclusión y a lo que va pasando. Hay un desarrollo de personaje muy potente. Pero después del segundo capítulo, esto se pone bueno. Y son nueve capítulos nomás. Entonces, la vaya a disfrutar. La, la vaya a disfrutar. La duración. Por lo general, los capítulos duran entre en 55 a, un, a una hora, dos. Hay un puro capítulo que dura 32 minutos. Que no sé por qué es tan cortito. Pero está, por ejemplo, en es original de Netflix y está en Rol de NPTV, Obviamente. Obviamente, ah, sí, pues, pues, obviamente. Sí, pues. Tiene que estar. En... Exacto. Entonces, vale la pena. Tiene harta emoción. Eh, yo el capítulo 7... sé que para mí el capítulo 7 me dejó para la caca. Literalmente. Me dejó con ¿Sí? el, con, con una sensación de, de angustia. El, me dolía la guata. Porque yo me ponía en el caso de ellos. Ay, oh, no, si fue... Ese capítulo por lo menos a mí me dejó así como... Wow, bravo, bravo. Hay tradiciones, hay grupos, se arman, eh, ¿cómo decirlo? Bandos. Y es, y es bastante entretenido en ese sentido. Y un final, un final abierto que te deja para una segunda temporada. Y yo creo que esta la van a estirar ya, de frentón. El famoso Juego del Calamar. Recomendable para que la vea, véala. Pero téngale paciencia al primer capítulo. Porque después del primer capítulo se va por un tubo. Buena, y va pero... a tener eh, que hablar porque todo el mundo está viendo esta serie. Por lo tanto... Eh, Va a tener tema de conversación Cuando, cuando vaya a la pega con los compañeros de trabajo Ahí, ya usted No, si yo la vi, listo los capítulos, sí, está bueno Voy a tener que verla entonces Va a tener que verla Don One sí Porque además tiene referencia a muchas otras películas Como por ejemplo ¿Sí? eh, Battle Royale el, el... Eh, ¿Cómo se llama la, Japo la japonesa? ¿Battle Royale se llamaba o no? Una donde los estudiantes tenían que matarse entre ellos Creo que sí. sí Pero es como de ese estilo Donde los concursantes tienen que, en el fondo, luchar por sobrevivir ¿Qué juego de la oca? <risa> eh, ¿Qué juegos del hambre? Claro, qué juegos del hambre. Claro, también en un, en, en un estilo algo a ver, parecido a eso. Tiene una referencia esa reminiscencia, ah, así ya. que la va a disfrutar, sí, la va a disfrutar. No es brillante, como les digo, pero, pero sí te va a mantener ahí pegado. Buena. Entonces tarea para el fin de semana ahí ver la completita. Sí, vea el, el juego calamar. Y usted Don Station, qué nos trae Excelente. para esta semana? Eh, mire, eh, esta semanita yo le voy a estar comentando el eh, juego Remake Que se viene para el eh, 5 de eh, octubre El lanzamiento o relanzamiento mejor dicho Del juego Alan Wake ¿eh? Este juego es eh, un juego que ahora va a, ser, va a salir en la mayoría de las plataformas Excepto Nintendo Switch Y que fue en su tiempo exclusivo de eh, Microsoft y de Xbox 360 Es un juego de... Eh, ¿Cómo se diría? De aventura podría ser De acción, de aventura En donde eh, va contando la historia de un escritor En cual los personajes de eh, las obras O el, los, los libros que él escribe eh, Van tomando como forma y realidad Y lo van atacando Oh, qué interesante ¿Ya? Es súper interesante el juego y es súper bueno. Ha sido muy bien, eh, fue en su tiempo muy bien recibido. Fue muy galardonado también el juego. Y la versión eh, latinoamericana, O la versión eh, para estos lados, salió con eh, voces mexicanas. Y eh, la voz eh, del protagonista, en este caso Alan Wake, tenía la voz de Vegeta. Ah, buenísimo. El mismo doblador, doblador de Vegeta tiene, tenía la voz para Ah, Alan Wake. bacán ese tiempo, entonces esperemos que esta remasterización venga también con eh, el mismo doblaje y eh, para las nuevas consolas va a venir ya en una resolución más alta, se viene también eh, eh, más limpio con más tasas de um, FPS, ya el juego se mueve mucho más fluido eh, no cambia nada su historia, no cambia tampoco mucho el tema de los gráficos, sí, los gráficos son obviamente más pulidos, más limpios, las cinemáticas también, el eh, juegos más eh, rápido, más suave de ver eh, y adaptado para las consolas de nueva generación y también los televisores de nueva ¿De generación. ¿De qué año era el original? No. El original era del año eh, 2010. Ah, ya, bastante tiempo. Sí, pues, ha pasado bastante tiempo en este caso, ya. Entonces, eh, para que lo tengan en cuenta ahí, el 5 de, de, de octubre, ¿ya? ahora, eh, lanzamiento oficial para Playstation 5, Playstation 4 también, eh, Xbox One, Xbox eh, Series X y Series S y eh, también eh, PC. Va a estar disponible ¿ya? Eh, Alrededor de un precio de 29 dólares Al eh, tipo de cambio Obviamente que el, lo, la gente que vende juegos eh, La edición física puede estar contando Unos 30, 35 mil pesos eh, Y la edición digital puede estar costando Más o menos entre 29, 28 mil pesos ¿Ya? Pero les voy a dar un datito en que ustedes si tienen eh, consolas de Microsoft, la Xbox en este caso, eh, cualquiera de sus, de sus variantes, ustedes se van a la página eneva.com, ahí buscan jueguitos, ya y el juego eh, para Argentina está alrededor de 4.500, 5.000 pesos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ¿Ya? diferencia! <risa> exactamente entonces ustedes con un arreglo de, de digamos vpn en su computador pueden canjear el juego y dejarlo asociado a su cuenta de microsoft para tenerlo ahí el día del lanzamiento a un precio obviamente muy muy m buen dato ese Así que les vamos a estar dejando ahí también el link a esta página de Neva eh, Específicamente al link del juego Para que también eh, lo vayan ahí a comprar y hagan ese, esa movida ¿ya? Porque es para la Store de Argentina Pero con unos cambios que se le hacen al computador en tema de VPN Se puede comprar y canjear para la cuenta Chile Éjale, buenísimo, buenísimo Así que eso vos, profe. Y, y estamos sí. llegando ya al final del capítulo 3, 30. 30 ya. 30 ya, sí, pues se nos viene ya eh, el estallido 2.0. Claro. Y después de ahí ya se nos viene de. ¿Qué? Eh, Halloween. Halloween, eh, las elecciones, eh, que van a hacerte el terror también. Las elecciones. Eh. <risa> so. Fin de, año, uh, fin de año. Fin de año. Ya. Wow. Queda, sí, bueno. Qué poco. Qué y. Y yo me tengo que ir a poner la eh, Sinovac de eh, refuerzo porque ya eh, ando con datos de perro que no me la Ahora sí te va a cargar mejor el 5G. <ríe> sí, yo creo sí. que sí. <ríe> y usted, profe, tiene que ir a ponerse la refuerzo todavía. Todavía, no, todavía no? por lo menos, acá no, no han dicho nada de eso. Así que vamos va a estar atentos ah, a qué es lo que ocurra le queda tiempo entonces bueno agradecido de todos los que nos escuchan nos siguen, nos ven en nuestro canal de youtube, nos escuchan en spotify en .feme.cd compártanos, en el un saludo, compártanos. compártanos sí pues, ahí, tiene la tarea de compartirnos divul divulgarnos claro, más vival, dímelo ah, padroti, vamos <risa> claro, exactamente eso chiquillos, se les quiere, un abrazo a todos cuídense harto y nos escuchamos la próxima semana, chao, chao chao, chao, chao